El campo ferial Chuquiago Marca abre sus puertas, la tercera versión de la Feria Internacional La Paz Expone, evento ya tradicional que se realiza con motivo de celebrar el Día de la Paz, 208 años del grito libertario, música, gastronomía, belleza, moda, tecnología, negocios se juntan en un solo lugar del 14 al 23 de julio. El año pasado la feria recibió más de mil visitantes, se reunieron más de 400 expositores y hubo un movimiento económico de más de 65 millones de dólares en intenciones de negocios, en la famosa rueda de negocios. Este año la Cámara Nacional de Comercio llevará a cabo los días 19 y 20 de julio una rueda internacional de negocios que reunirá a 14 países, Alemania, Argentina, Brasil, Chile, China, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, España, entre algunos, y se pretende alcanzar un movimiento económico de 100 millones de dólares. La Feria La Paz expone una ventana al mundo. Los países que participan de la rueda de negocios son potenciales promotores de lo que es la Feria Internacional. El 16 de marzo del 2015 se firma un acuerdo institucional entre el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y la Federación de Empresarios Privados de La Paz, que constituye una alianza estratégica para la organización, realización y posicionamiento de la Feria Internacional La Paz Expone.